Es jueves como ya ustedes ya sabrán ahí en su casita a través de sus pantallas como están espero que estén muy bien hola pao como están ya aprendió la niña Ay. Pau, cuéntanos que traemos el día de hoy cuéntanos hoy vamos a esta es la segunda vez que quiero destacar sí, que es la segunda vez que hacemos este video porque alguien no quiero decir nombres pero producción ¿no se puso las, pisa, las pilas alguien perdió el material de ese video. Sí, amigos, vamos les traje por segunda vez el video de eh, yoga yoga challenge Que eh, pues que consiste? Pues sí, consiste en entre, eh, imitar algunas posiciones de un de uno de un yoga en pareja. Entonces, pues a ver vamos a ver cómo nos da eh, la, a ver la si no nos vuelve a salir sí, porque ¿por el otro no nos vamos a también. Pero creo que vamos preparados, venimos preparados, creo que sí. Ya les dimos esta estiradita. Ya este lo verán en otro video. ¿Ya lo vieron? ¿Quién sabe? Ahí okay. ay, ay, es lo verán. En producción va ¿vale? a Ahí se van a dar sí. cuenta ustedes. producción va <risa> Bueno, ok, entonces sin más que decir, comencemos. comencemos. A ver. ¿Está fácil? ¿Está fácil? La, La otra, otra vez nos salió. Entonces, Vamos a ver. A ver. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Aquí no te acordes! no no no no yo, ¿qué? Ah, dale. Ay, ¿cómo vas? A ver, estate. Espérate, estate, estate, estate. Estate, estate, estate, Creo que ella estaba estirada, no, no. ¡No, no, no! así! No, no ¿Qué sucede? ¿Por qué no la atrapas ya? Mi No estoy seguro de que también con Segundo estos, intento. Segundo intento, ok. A ver sigamos bien. A ver. <risa> Ey. Ey, hey, sonrisa relajada. Ya se <risa> hagan lo que quieran. La es esta. Sáquenme. No manches. La otra vez que decimos no nos salió. No nos salió. Problemas lumbares. <risa> ¡Ah, <risa> <Orale. risa> <Ay>, No. <risa> no. <risas> la siguiente que vamos a hacer es esta. Ya la habíamos hecho yo. Estuvo raro, pero yo estaba arriba y él abajo, pero. Vamos a intentar, está <risas> vamos a intentar hacerlo al revés. al revés, ahora. porque esa vez como que, como que no nos no. no salió muy bien. Ok, dale, ponte, así. sí. Ver, dale. Yo, yo nada más tengo que hacer, sí, no hacer eso. Sí, nada más tienes que hacer eso. Dale, ahí tienes, ahí está. Oye, pese en tus piernas. Y eso que no, no puse ni siquiera todo el peso Paula. A ver. Hey. Is that? Is that? Okay. Vaya, vete, vaya, vete. <laughs> hasta que la dejamos a la comodidad de un bonito jardín de un bonito Ay, paso mi jardín a tu jardín que está el jardín de pau okay. eh, por algún lado de la pantalla les dejamos sus redes sociales la de abelina eh, el botón de suscribirse denle like compartan y este y si tienen algunas otras posiciones bueno <risa> sugieran, sugiera por favor <risa> <risa> así estamos bien ya creo que un día eres joven y el otro día ya no aguanta las bolsitas de yoga. Yo de hecho, no, ni, ni siquiera podíamos. Ni podíamos, lo, lo intentamos. Pero bueno, ok, entonces, hasta que dejemos y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.